Qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial en mi canal. En este caso estaremos trabajando sobre OBS Studio con dos plugins esenciales para tu stream. El primero, FX Stream FX, el segundo, Move Transition. Les voy a dejar los links en la descripción para que lo descarguen directamente. Bien, vamos a ir a la web, vamos a descargar el archivo ZIP del Move Transition, lo guardamos. Ya lo tenía, por eso me dice reemplazar y vamos a extraer, abrir, extraer si ¿Sí? en mi caso en la carpeta C, en el disco C. Una vez que lo descargamos, vamos a ir a buscar nuestro OBS, la raíz de nuestro OBS. En mi caso está en el disco C: Archivos de programa. Buscamos el OBS Studio. La carpeta de OBS Studio y la carpeta de OBS Plugins. Lo dejamos ahí. Perfecto. Cerramos esto. Y hacemos lo mismo con el StreamFX. Go to Load. Buscamos hacia abajo lo que diga Windows. En mi caso es Windows. El archivo zip. Hacemos exactamente lo mismo. Extraemos. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a copiarlo en la raíz de OBS Studio Bien, seleccionamos los dos Y los trasladamos al disco local C En mi caso está ahí el OBS Archivos de programa Buscamos el OBS Studio aquí La carpeta de OBS Plugins Y lo descargamos Perfecto, perfecto Lo pegamos mejor dicho Bien, bien, bien, bien perfecto una vez hecho esto reinician el OBS y si no aparecen los plugins reinician la pc y les va a aparecer sin problemas bien una vez que tengamos ya instalado el streamfx y el Move transition vamos a poder ver primero que en las fuentes nos van a aparecer dos nuevas fuentes la fuente shader y la fuente source mirror la source mirror como indica bien el nombre es una fuente espejo lo que nos deja hacer esto es por ejemplo elegir nuestra cámara nuevamente sí y modificarla sin que la eh, original surja ese mismo efecto una vez que tengamos la cámara eh, en short mirror verán que en la sección de filtros nos van a aparecer efectos varios que antes no teníamos uno de ellos es el efecto blur este lo utilizo bastante en mis escenas porque queda muy bien Por ejemplo, el efecto blur gaussiano en área Y van a poder modificar y hacer un efecto como borroso Como pueden ver, cambia esta fuente pero no la original ¿sí? También lo que pueden agregar es un filtro que se llama filtro 3D y lo que nos permite hacer es que esta fuente cambie el sentido, por ejemplo, la posición o rotación de la misma fuente, o sea, la escala también. Esto también nos sirve si quieren hacer una escena con un zoom y cambiarlo con una tecla para que, que la cámara vaya directamente a sus ojos o a su cara. Eh, hay un millón de posibilidades, esto es cuestión de ustedes, de ir mirando qué se puede hacer, ¿sí? Pueden ver que hay bastantes cosas por hacer Hay más filtros Pero bueno, cada uno de ellos tiene eh, un, un diferente objetivo Que cada uno puede encontrarle para sus escenas En mi caso solamente uso el 3D y el Blur ¿Qué más? El efecto eh, que yo les comentaba antes Que es el cambio de escena con un, un pequeño movimiento Lo hacemos con el Move Transition Van a Transiciones de Escena y les va a aparecer varias pero incluida la de mover la de mover es mover la escena mover las cosas que están en la escena y cambiarles el eh, hacer un efecto como si fuese que ustedes cambian de posición entonces les recomiendo que sea entre 900 y 1200 hasta 1500 milisegundos para que tenga efecto esto lo mejor es para que esto tenga efecto lo mejor es colocar en varias escenas, la cámara, por ejemplo, en una posición y diferentes cosas que se note que van a hacer un movimiento, ¿sí? para que sea más fluido. Por ejemplo, en la escena siguiente, lo que hice fue modificar la cámara y dejarla de costado, para que tenga un efecto de transición y movimiento suave. De esta manera logramos que sea mucho más dinámico y no sea como un corte ¿viste? muy, muy eh, grotesco. Así que nada amigos, estos son los dos plugins que les voy a traer, espero que les haya gustado el video, si es así, déjenme un like, compártanlo. Para más eh, consejos, estoy en directo en Twitch en este momento, los espero y nos vemos ahí.